Una de las obras que el gobierno anunció que serían construidas en esta ciudad es el puente que comunica a las comunidades Vital Valle y Bijao. Los residentes aún están en espera que esta obra sea construida por la importancia que representa. En reiteradas ocasiones han solicitado al Estado la construcción de este puente. Expresaron que ya están cansados de escuchar a las autoridades hablar mentiras. Esperan que esta obra sea construida en el tiempo más breve posible, debido a que inició la temporada ciclónica y si el caudal del río sube, las comunidades estarán incomunicadas. Bueno, las novedades para la construcción del puente, nosotros estamos en espera de la autoridad competente, que tiene mucho tiempo, que nos están este, diciendo lo mismo, lo mismo. Venimos de para allá hoy a ver cu cuáles son las respuestas. Eh, quedó, el gobernador quedó de ir hoy para la capital, mañana él le dijo al señor Silvio, que es el presidente de la aquí, que mañana él le daba respuesta, porque él pensaba que ya, ya aquí se estaba trabajando. O sea, él no sabía que no se habían iniciado el trabajo. No, él no sabía. Él pensaba que ya él, cuando nosotros llegamos allá, él nos dijo, yo pensaba que ya esa gente estaban trabajando ya. Entonces, espera darnos una respuesta. ¿Qué, a tan, ¿Qué tan satisfechos o insatisfechos están ustedes con esa realidad que a pesar de que vinieron y dieron el Picasso no han hecho nada? Eh, bueno, la, nosotros lo que tenemos como la duda de, de esto, que esto es algo un plan político, puesto de que a nosotros se nos ha vendido sueño todo el tiempo esto. Y aquí es donde los políticos tienen eh, la, la raíz principal, dónde venía a venderle sueño a uno, porque sabe que el enfermo siempre, el doctor siempre se agarra de la enfermedad uh -huh. y el político se agarra de, la, de los malestares que, que, que nosotros tenemos. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.